hablamos de una fe para muchos lejana, abstracta, poco empírica, poco tangible y en medio de tanto dolor e injusticia hay exclamor fuerte en el mundo muéstranos a Dios nosotros encontramos esa revelación especialmente en este rostro de mujer en este rostro que encarna la ternura de Dios y que sin duda en estos días, la próxima semana lo reconoceremos a nuestras propias madres quienes tengan la dicha de tenerla al lado Quienes ya la tenemos en el cielo Allí hay tantas otras manifestaciones de Dios Por lo tanto, abramos los ojos Y más que pedirle a Dios, muéstrate Más bien, Él nos diría Deja reconocer tú Que yo me manifiesto Que me estoy revelando todos los días Abre tus ojos, abre tu corazón Para que puedas verme de verdad A este Dios cercano